Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube y hoy tenemos, eh, volvemos a traer el World of Tanks aquí al canal con Agosto Ardiente, las cosas se empiezan a poner del todo calurosas, Things Are Getting Hot es el lema de este mes de, de la gente de Wargaming, de World of Tanks más particularmente. Y dice, ha llegado agosto, aquí tenemos las noticias de este mes Agosto ardiente, en las que encontrarán fantásticos eventos Modos de juego muy esperados, como por ejemplo Frontline Que sí lo voy a estar jugando bastante, bastante a pleno Bastante ATR Y además el 2021 marca el onceavo aniversario de World of Tanks Y queremos invitarlos a que todos nos acompañen en vuestra celebración de cumpleaños Súmense, agosto está lleno de sorpresa Así que vamos a ver qué nos dice, qué nos depara aquí el video Que nos... a ver, vamos a ver esto que... Para. Ahí va. Que vamos a, quiero ver de qué es. A cost, Bien. Will be. Ja. Yo voy traduciendo. Checoslovakian ¿no? heavies. Los esperados, pesados, checoslovaqueos. Checoslovacos. Que sí, fue un chiste. Como dice, eh, Ando, son malísimos. New map, eh, puerto seguro, bro. Acuérdense. La pan se le no lo usa nadie, pero lo ponen en el video de. de, de en el video de cosas de, de, de, de propaganda. Field modification, modificaciones de campo. Nadie me dice nada. Como estoy con el inglés, papu? Más o menos. Recon mission, eh, misiones de reconocimiento, mode, new mode. y most importantly I, uh, O sea, hay más cosas importantes World of Tank Anniversary Otra vez, como siempre, en el garage El mismo, pero renueven un poquito el piso Aunque sea, cambien Este arco está siempre, boludo El, el coso, el escenario trata Y los tanques también Y siempre está tanena con el vestido ahí Y falta uno que está jugando con un tanquecito Que anda por ahí Cámbienme un poco el escenario Por favor, bro Don't miss No te lo pierdas August Hit En World of Tanks Tomás a torreta como voló Esa amorraqueada que le hicieron Muy bien, bueno, perfecto Aquí tenemos entonces el spot publicitario de eh, August Hit eh, Así que bueno, está, está bastante bueno Es un pequeño resumen así Los títulos más, eh, eh, más preponderantes De lo que se viene en este, en este mes Claro que sí Llegan los tanques pesados checoslovacos El asfalto se derretirá debajo de las orugas De los nuevos tanques pesados checos Que se lanzarán con toda la fuerza Hacia los campos de batalla de nuestro juego Agregaremos una rama completa De cuatro luchadores investigables De nivel 7 a nivel 10 Así que prepárense para checar Todas las novedades en agosto. El 11 aniversario de World of Tanks. World of Tanks nació el 12 de agosto en Minsk, corazón de world Gaming. El eh, año 2021 marca el onceavo aniversario de nuestro juego y estamos planeando una gran celebración para honrar este hito increíble. Hemos preparado un garage festivo y regalos increíbles para nuestros jugadores, a quienes queremos agradecer por su apreciación y por todo su. Cariño, festejemos todos juntos, claro que sí. Mejora de campo, Field Modification. Esta nueva caracteristication les permitirá modificar el detalle de sus vehículos de nivel 6 a nivel 10 favoritos para acentuar sus ventajas y ajustarlos a sus estilos de juego personales. Descubran nuevas facetas de su estilo de juego y hagan que sus tanques sean incluso más competitivos que antes. Reequilibrio de los vehículos Premium. Seguimos reequilibrando los místicos. No, místico no. Los míticos, vehículos premium y mejorando las características de algunos de sus tanques favoritos de las distintas naciones. El T-34, el IS-6 y otros tanques y otros tanques populares recibirán sus propias modificaciones. Que lo disfruten, ya era hora, bro. Mapa nuevo, vida nueva, puerto seguro. Prepárense para librar batallas intensas en un nuevo mapa de batallas random o aleatorias. En Puerto Seguro, un pintoresco mapa veraniego de mil por mil. Me gusta que los mapas sean grandes, que dejen de hacer de mapa de uno por uno, en el cual los tier 10 se, se están pisando uno entre arriba del otro. Encontrarán un puerto civil desmilitarizado y un búnker enorme. Eh, también hay una, un gran área verde y una tradicional aldea Esquera japonesa, así que los vehículos de todos los tipos encontrarán muchísimos sitios para cubrirse y llevar a cabo sus maniobras, y eh, creo que estoy de acuerdo con eso, cuando hice el análisis del mapa me pareció que tenía bastante diversificación, o sea, había un poquito para cada uno, ¿bien? Eh, la parte de los pesados estaba bien tapada Incluso había otra parte que no estaba tapada Pero también era para pesados eh, Tenés lugar para los que pueden tapar la pancita Tenés lugar para los side scraperos. Tenés lugar para los torreteros Tenés lugar para las artis, los medianos, los ligeros Los medianos rápidos Los medianos pesados Bueno, Tenés lugar para todos, básicamente Eh. Mejoren sus habilidades con topografía. Llega un nuevo, entera, un nuevo modo de entrenamiento a World of Tanks. Topografía. En este modo de un solo jugador podrán dominar los aspectos básicos del juego en cada mapa con distintos niveles de dificultad. Si completan misiones especiales y exploran los distintos mapas, mejorarán sus habilidades de movimiento y conocimiento situacional. Y podrán sobrevivir mejor a las batallas más Feroces, bien, o sea, topografía Para hacer un resumen, lo que va a hacer es eh, Una nueva forma de, de poder, de la vieja sala de entrenamiento Bueno, es una, una modificación A eso, porque antes la sala de entrenamiento Era, creo que De lo peor que tenía el juego, porque está Totalmente limitada, porque no puedes Jugar solo, porque no te da aunque sea la opción de poner eh, Bots y jugar contra la máquina pues, Si querés conocer una posición O modificar eh, tu juego para En ciertos mapas, o querés ver ¿Desde dónde hasta dónde se puede llegar a ver en un cierto lugar? Bueno, eso no te lo permitía. Algo que debería ser básico en cualquier lugar que, que, que, que tiene jugadores en los cuales le gusta jugar bien y a otros que no, pero no importa. Pero es es, es necesario, ¿viste? Es No solamente que, que te permite eso, sino que además te puedes divertir con amigos hinchando la bola en una posición, probando ciertas cosas. Eh, si no entrabas con un amigo conocido sí o sí, Estabas en el horno. Pues te podía meter cualquiera. Cualquiera te, te, te destruía lo que estabas planeando. Vale, un desastre. La verdad que el entrenamiento para mí era de lo peor que tenía el juego. Así que topografía va a estar bastante, bastante mejor y solucionar un gran inconveniente que teníamos en ese sentido. Vuelve misión de reconocimiento. Eh, Recon Mission, misión de reconocimiento. Nuestro nuevo modo te dará la primera chance de probar posibles cambios. En el... ¿Primera chance? La primera chance. Ah, ok, ok, leí mal. Eh, estaba mal dicho. La primera chance de probar posibles cambios en los juegos. Volverá de la mano de un formato extendido. Actualmente lo estamos mejorando. Tan pronto podamos compartiremos algunos de los detalles con ustedes. Vuelve el tan y gran y hermoso Línea de Frente 2021. Está a la vuelta de la esquina. Línea de Frente o Frontline. Como más le guste decirle, es el modo más épico de World of Tanks Regresará al juego en agosto de 2021 de la mano de un sistema de reservas de combate mejorado Además, en esta temporada se podrán usar vehículos de nivel 9, que es lo único que no me gusta Pero lo demás me gustó todo, luego de ciertas etapas de la batalla Supuestamente cuando ya estamos eh, capturando después de la segunda etapa ya podés sacar los niveles 9 De las dos partes, de ambos bandos, y ahí que sea lo que Dios quiera eh, prepárense para demostrar su maestría Por último tendremos una sorpresa más para todos ustedes Que por ahora mantendremos en secreto Pronto recibirán más detalles Así que manténganse atentos y prepárense para demostrar sus habilidades ¿Seguramente nos regalarán un tanque? No sé, no tengo idea Ya veo que estoy diciendo algo que, que, que no tenía que decir Y me, me echan a la mierda <risa> de, Del programa de CC. No, la verdad que no tengo ni idea qué es eh, Para demostrar su maestría hay un tanque tapado. No, eh, agosto es un momento ideal para jugar con tanques de guerra, así que no se lo pierdan. La verdad, que no tengo ni idea qué será esto, ¿no? pero un tanque tapado será un tanque que. ¿Una maratón podrá ser? No lo sé. Bueno, no lo sé, chicos. No tengo la más pálida idea, no tengo la más fucking idea. Pero lo más importante es que agosto se viene ardiente y esto salió hace 48 minutos, así que está bastante, bastante fresquito. Los quiero mucho. Cuídense, que pasen un hermoso día y nos veremos en el próximo video. Deja un like, suscríbete y comenta abajo así yo te respondo. Besitos. Chau chau.